Señoras y señores, hoy es un día muy difícil para las comunicaciones en el Paraguay, es más, también lo es para el periodismo paraguayo, nos ha dejado Aldo Zuculilo Moscarda, a sus 89 años bien vividos, de los cuales casi 51 fueron creando medios de comunicación, creando un emporio de empresas que para bien o para mal, nos ha servido para trabajar por un país pleno de libertades, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Desde aquí, desde Noticias Piedad 1 en Asunción, República del Paraguay, mis más sinceras condolencias al grupo Aves y Color, a la familia Julio Muscar. Cristiana resignación, paz en su tumba al creador del gran emporio, que es hoy el grupo Aves y Color. Que Dios les bendiga. Y les acompañe siempre.